Don't love me, tell me, babe. No puedo estar con tanta pena. Me buscaré otra mejor. Prefiero una que me quiera. Y si me quieres, vámonos. Te daré una noche muy buena. You never give me your love. Y casi me corto las venas, por poco paro mi motor, no hubiera valido la pena Y si me quieres, dímelo, te daré una noche muy buena el corazón no el corazón